Garantía de calidad de vida para los infantes es la 62 campaña de vacunación antipolio en Granma, que comenzó en su primera etapa del 27 de febrero hasta el 4 de marzo. En esta primera etapa la premisa tiene previsto vacunar 25.347 niños, que están comprendidos entre las edades de niños que hayan cumplido un mes de nacido, hasta dos años, 11 meses y 29 días, es decir, que les falta un día para cumplir los tres años. En la segunda etapa debemos vacunar 35.764 niños, que son los niños que se vacunan con la primera dosis en esta etapa y se vacunarían además los niños de 9 no, años para ponerle un refuerzo del antipolio que ya tienen puesto de años anteriores. Los municipios de montaña y rural tienen asegurados sus servicios. Los compañeros de Encomer se dedicaron a distribuir la vacuna primero obviamente, para los municipios montañosos y la zona costera. Es decir que los municipios que tienen consultorio en el plan turquino recibieron la vacuna con antelación y comenzaron su vacunación en tiempo y forma ayer el, el día lunes, 27, ya en estos momentos reportando y casi todos por encima de un 50% de niños vacunados. Para no recibir la inmunización solo puede ser decidido por el facultativo. No se vacunarán los niños que estén inmunodeprimidos que tengan procesos agudos infecciosos o que hayan tenido COVID confirmada en menos de 15 días. El enfoque preventivo de la medicina cubana tiene en las vacunas una garantía. La campaña Antipolio Oral aseguró que Cuba fuera el primer país de América que eliminó la poliomielitis. Cada año se realiza la campaña validando la salud como un derecho. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.